Exposición de Salvador Dalí en el Museo de Villamartillo del Medio. Estos son estos son los temas que vamos a tratar en la presentación de hoy. Historia del Museo de Villamartillo del Medio. Tenemos una foto de nuestro museo. Exposiciones pasadas. John Auguste Dominique Ingres fue uno de los artistas que más potenció nuestro museo. Otro artista que proporcionó un gran prestigio a nuestro museo fue Pablo Picasso. Historia de Dalí. Y tenemos una foto de Dalí de pequeño. y tenemos una foto de Dalí con Lorca y Buñuel. Que aparece un diagrama con los distintos lugares donde el artista residió. Este es el cartel de la exposición de Salvador Dalí. Sucedió el 16 de mayo de 1943. Estas son dos de las obras que pudimos ver en aquella exposición. Actualidad en el Museo de Villanarcillo del Mío. Esto es, una gráfica con el, esto es una gráfica con el número de visitantes por año. Aquí tenemos otra gráfica con el número de exposiciones que hemos podido hacer durante los 10 años anteriores. Si no pudiste disfrutar de esta colección, actualmente la tienes disponible en nuestro museo. Estamos deseando que vengáis.